El mundo urbano aquí en Dominicana sigue caliente. Ya la visita de Anuel, que como saben, se juntó con Rochi, pero le tiró en el tema con Rochi al alfa. Bueno, siguen dando de qué hablar la visita del trapero boricua Anuel AA al país, donde ha aprove aprove aprovechado para juntarse con el denominado líder del movimiento paralelo Rochi RD. En las redes sociales se ha difundido lo que sería la grabación del video musical que ambos preparan. En uno de esos cortes se observa como el intérprete de la música urbana le tira al alfa. Así eh, es. Vamos a escuchar ahí el vídeo Eso fue cuando ya llegó a los Frailes a grabar ese vídeo ¿verdad? Y vamos sí. a vamos, vamos a escuchar, a escuchar vamos ¿verdad? A escuchar. Y vamos a ver si no si encuentran ahí el vídeo de ¿verdad? El corte cuando hacen el vídeo Esto es harta lo que es tira, <risa> tirarle, que Rochi involucre a la gente para tirarle a, a Alfa. La, ya eso, cansa y harta. No tengo nada que decir sobre eso. Así mismo. Bueno, o sea que tú estás diciendo que Rochi involucró a Noel para tirarle al Alfa. Sí, sí, sí, sí. Esa es la vida de él, de Rochi. Oye, la vida. Y pasa no de casa, manera. porque hombre, chancea a los hombres no, Se no. casó en estos días, chancea a los Rochi. Tanto que joder.